su reto ahora es llegar a los, 100 años a los 100 años y correr una carrera de 100 metros. Ya, y le invitas para que me acompañe. ¡Hecho! ¡Ah! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ah! de salir de la cabina de lactancia. O sea, ya a estas horas las bromas que puedo hacer son tremendas. Llevamos 20 horas de viaje, nos quedan como 10 horas más y se me está quedando cara de Mr. Potato loco. Estamos en Bogotá, mira, mira. Aquí está Pela y aquí está Víctor. Mira, mira. mira. mira. Etap eh, de tour en Ecuador, 2.000 participantes a 3.000 metros de altura, yo tengo unas náuseas y unas cagaleras que no sé de dónde han salido, pero lo más guapo de todo, vamos a correr esta carrera con Víctor Hugo Peña, quien es, fue uno de los gregarios de Lance Armstrong en la época del US Postal, yo creo que nos explicará cómo era Armstrong toda esa época, el dopaje. Él es de los pocos que ha salido absolutamente limpio, con lo cual nos va a explicar cómo hizo para, joder, para no caer en todo, en todo ese mundo. Y además es la primera persona, el primer ciclista latinoamericano en ponerse el maillot amarillo del Tour de Francia en el año 2003. Así que a la de 3, a la de 2 y a la de 1, en lugar de meternos en la sala de lactancia, avancemos un poco en el tiempo y veamos un poco de imágenes de este l'étape du Tour Ecuador, a ver si nos va bien o no nos va bien. ¡Vamos allá! you oh. la que me seguía en España y les explicaba qué hacía aquí y por qué había venido y les dije, bueno, pero yo ya había venido a Ecuador, vine en 2016, fue cuando los terremotos y en esa época estuvimos corriendo desde Manta hasta Pedernales, 240 kilómetros y en el audio de ese documental decía, eh, aquí hay mucha gente que es muy creyente y que le está pidiendo a Dios y que le está preguntando a Dios cuál es el sentido de todo esto y cómo saldré reforzado de todo esto. Y yo en ese momento del documental explicaba, a mí hace años me pasó lo de mi madre, lo de mi trabajo, lo de mi pareja, lo de arruinarme, lo de tener que robar, etc. Y yo en ese momento, aún siendo eh, católico y aún siendo creyente, le pregunté a Dios que qué había hecho para que me robara todo lo que quería. Cada uno pasa sus propios terremotos. El mío, el más alto en la escala de Richter, fue la muerte de mi madre por un cáncer inesperado que la enterró en apenas un mes. Después del epicentro vinieron las réplicas y en menos de un año perdí mi trabajo, mi empresa, mi pareja y mis amigos. A diferencia del pueblo ecuatoriano, muy creyente, todavía no he entendido por qué Dios se llevó todo lo que amaba. Y la verdad es que a día de hoy sigo sin tener la respuesta, pero lo único que saco es que de todo lo que me ha pasado en la vida, aun siendo eso muy jodido, es lo mejor que me ha pasado en perspectiva. Es decir, eh, cómo a partir de ahí logré o busqué o encontré una vida que me hace mucho más feliz que cuando trabajaba en la radio, eh, cómo estoy con una chica que me hace muy feliz y que me quiere con todo el corazón del mundo y ahora que quiero con todo el corazón del mundo. El hecho de... yo no, antes no viajaba una mierda. Eh, a día de hoy no les conocería a ustedes no escucharía muchas de las historias que antes cuando nos estábamos haciendo fotos cada uno ha venido a contarme pues, yo pasé esa enfermedad y la saqué adelante de esa manera o logré unas oposiciones Ah, porque lo hice de tal manera entonces evidentemente cambiaría todo eso porque mi madre no, tuviera, eh, no, no, no hubiera tenido que morir tan joven y, y tan injustamente pero aun y así todo lo que pasó son lecciones que te da la vida y de las que tú antes explicabas no ¿cuántos? 150 kilómetros y 3.000 metros en Letam de Ecuador con lo cual respirar va a ser muy difícil porque nos faltará oxígeno así que lo más importante es quitar los pelos de la nariz a la de 3, a la de 2 y a la de 1 ¡Dele! ¡Ay! ¡Ah! ¡La madre que me parió! ¡Ah! ¡Uf! Ahora ya toca hacer lo mismo decir, con los pelos del culo Queda limpio, ¿eh? Flipa, loco. El TikTok de los pelos en la nariz, 2,7 millones de reproducciones y 200.000 likes. A ver cómo hacemos... Espérate, que me parece que esto está un poco guarro. Familia, San Juan al aparato, 4 de la mañana. Bueno, ya sabéis que yo venía eh, con muchas náuseas. Imaginaos cuántas náuseas tenemos, que esto es el Fortasec, ya se está terminando entonces voy a tratar de contaros cómo haremos aquí para estando a hasta 3000 metros pedaleando yo creo que unas 5 horas cómo vamos a tratar de afrontar todo el tema de la hidrata y todo el tema de la comilona por un lado uh, bueno mira abro estas porque aquí tengo más estas barritas gumi que ya os hemos contado en más de una ocasión que cuando tengo problemas de estómago me van muy bien porque, um, mira, os las voy a enseñar, son prácticamente como gominola. También estos hidrogeles de 226, también de, de varios sabores. En este caso hay uno que tiene, como veis aquí, el aporte de los BCA y el otro que tiene el aporte de cafeína. Para el tema náuseas también, um, normalmente en las últimas carreras estaba tirando mucho de estas uh, sales que son esta especie de pastilla medio esfervescente, medio masticable, que lo bueno de esto es que directamente la llevas aquí o la llevas atrás y haces, ¡clac!, dos pastillas para adentro. Esta vez, por el tema náuseas, voy a evitar estas y voy a ir con estas otras que ya sabéis cuáles son, que son, os las voy a enseñar aquí, las monodosis, las pastillas de sal en monodosis, que esto te permite poder tomarlo en agua limpia, y al tomarlo en agua limpia, si estás con todas las náuseas, logras que sea algo pues sin sabor, inocuo, etc. Bueno, dicho lo global, saldremos a pasarlo bien, saldremos a mm, charlar todo lo que podamos con uh, Víctor Hugo Peña, primera persona de Latinoamérica que se vistió el maillot amarillo de altura de Francia. de Un mensaje, por ejemplo, algún consejo para la gente que va a comenzar el recorrido. Nada, lo que siempre digo, disfrutarlo. Esto es un evento para disfrutar y para recordar siempre. Aquí está Valentín San Juan, hoy también madrugando como siempre. Buenos días. Bueno, como siempre no, ¿eh? siempre que puedo evitar despertarme a las 4 de la mañana no evito, pero hoy no había otra, pensé, digo, igual si vengo a las 7 de la mañana, llego a media carrera, pero me dijeron que no, que había que estar aquí a primera hora, a ver a todos eh, los corredores, a todos los ciclistas y a todos los que hoy van a disfrutar y sufrir un poquito. También. de Don Víctor Hugo Peña, iremos aquí detrás de él que como además va de amarillo y con la bici amarilla, creo que va a ser buena señal para irle siguiendo. ¿Se siente la altura o qué? 2.600 más cerquita del cielo. Camino de los 3.000, ¿eh? Hoy chicos, muy importante regular muy bien la respiración porque si vamos hablando y no pensamos un poquito en respirar bien, en la primera cuneta nos encontraréis tirados al suelo, a Víctor y a mí, porque claro, Víctor ahora está más ya en el mood, comentarista de ESPN, ¿no? Ahora su profesión es comentarista en ESPN. Soy analista. Analista, analista. Exacto. Muy bien. Entonces, se eh, demora mi mi comentario Oiga pues <risa> uh, Si es analista Analíceme qué tal me ven. Déjame Respirar Que termine el puerto Y luego te analice he la situación he Hecho, <risa> hecho, hecho 3, 2, 1 Os lanzamos un poco de dron Y nos decís A ver qué os parecen estas vistas nosotros que estuvimos en el US Postal con Amstron tenemos un grupo que se llama Blue Train Techu, Ricky, Roberto, Benway Joaquín Ekimo, George, Cristian mandebelde y bueno, Pavel, Pavel Paznos está ahí pero nunca habla está Johan y está Lance por supuesto el tío era tan duro como se cuenta de ese tipo aprendí a dar ejemplo con la, la acción Mañana. 8 horas, a las 9 salimos a las 9 era saliendo ya dando el primer pedalazo cuando estábamos con él siempre que llegábamos al autobús el autobús era limpio a la perfección cuando termina una etapa que se suben todos los ciclistas que se quitan la ropa y si llovió, el barro. lleno de mierda cuando estábamos con Lance ese bus quedaba mejor que por la mañana nadie decía nada era, era una autoridad que él ponía solamente con su presencia todos recogíamos su mugre, papelito sucedió lo que sucedió pero de todas maneras era alguien que iba por todas un ganador la vida lo sigue demostrando que estuvo por debajo de la tierra y y volvió. Y asumió su mierda, y, y como él mismo dice, ¿no? Si me tengo que pasar el resto de la vida pidiéndole disculpas a la gente lo haré hasta que me alcance la vida. Te tengo una que entiendo que tú como amigo suyo y excompañero suyo, además de uno de los excompañeros que salió limpio de todo esto, y esta es un poco incómoda, pero como periodista hay que hacerla que... Claro, me decías, ostras, era un ejemplo de hacer las cosas bien, y sin embargo pasó todo lo que pasó. Entonces, ¿cómo se compatibiliza una cosa con la otra? Yo recuerdo algún año, le escribí, le pregunté cómo estaba. Me dijo algo así que me, lo, lo, lo entendí como atravesando la tormenta. Espero algún día salir. ¿no? Eso, puta, fue duro leerlo de él. equipos, también en el Posta pero en tantos equipos. En una época donde la orden del día era lo que, bueno, lo que ha acabado sabiéndose y estallando, eh, poder no caer en la tentación. Era una generación que a veces tú llegabas y decías, ¿Esto no puedes ir tan rápido, preguntabas en un lado, y en otro. Oye, ¿por qué no visitas allí o allá? Y resulta que pues yo hacía la visita y... Eh, Mira, te llamo, tal, tal, déjame ir, te llamo Nunca me llamaba Entonces yo a veces decía, puta, que yo no soy tan bueno que Que no, no llamo la atención para algo así, no sé Ese cuestionamiento De lo hago o no lo hago ¿Qué hago? Sí o no, recuerdo tanto que un día iba a un test con un doctor. Prueba de esfuerzo, me iba a mirar. Me iba a... Sí, a chequear cómo andaba para... todo. Salí de Bilbao, en carro para Alicante. Control de la chancha. Mi corazón me saltaba y yo decía, pero, pero tranquilo. O sea, ¿qué te pasó? Pero claro, yo tenía mi pecado adentro, que era que había estado haciendo un test para ver si era válido y a ver si, si podíamos trabajar. Yo decía, no, no, yo no, no puedo. Y... esto de mentir no va a De Sebastián. Yo tengo 73 años. ¿73 años? 73. ¿Y cómo es que me ha venido a pedir una foto? No, es que yo le seguía en las redes. Ah, No, le seguía en las redes. O sea, que usted es activo en las redes, ¿eh? Sí, sí. Ah, caramba. No, a mí me, Yo estoy en las redes de Sebastián Cacamarca. Sí. Entonces, le pongo una foto con alguien y pues, Enseguida, Pam, enseguida explota. 100, 120 likes. Toma. Y su reto ahora me es me llegar a los, años a los 100 años, y correr una carrera de 100 metros. Ya, y le para tener He Hecho. Hey. Lo que pasa que claro, cuando usted tenga 100 años, yo todavía tendré 25 porque ahora yo tengo 15 años, soy muy joven, <risa> soy muy joven, soy muy joven. <risa> <risa> bueno, felicidades bueno, y a seguir dándole. Un honor conocerle. Para mí es... No, ¿sí? Esperé que me pongo aquí de rodillas y le doy un abrazo,